Hoy en tu preescolar va a haber una fiesta de disfraces a, ver. a todos los niños la mamá les va a poner un disfraz Y todos tus compañeritos van a ir disfrazados Unos van a ir disfrazados de piratas Otros de princesas Otros van a tener máscaras Y el preescolar estará decorado con globos y tú vas a ir disfrazado de Spider-Man. A la hora del algo, vamos a comer una rica lonchera. Y cuando acabe la fiesta, me despido y me voy muy contento. ¡Vaya pues! ¡Al preescolar! ¡Vamos, vamos! ¡A la fiesta, a la fiesta! A ver, ¿cómo te ves de guapo?